Bueno, acá estamos con Nico de Ensenada, Nico Queen nos volvemos, bueno, la primera encuentro en realidad, Nico, por fin nos conocimos y, ¿qué vamos a hacer hoy? ahí y les bueno, parece de todo, muy buen día para todos y bueno, gracias por venir, David, un placer así Qué que bueno, gusto, vamos amigo. a ver si podemos pinchar los primeros pejes de la temporada, meteo sur sí, ¿no? tenemos, ayer tuvimos estado, hoy tenemos viento sur, el río cargadito así que bueno le vamos a hacer unos tiritos a los pejes y a la vuelta capaz que le hacemos un poquito las bocas a los malecones. A la mañana peje y después vemos qué pasa con las botas. Sí, por, por ahí hacemos la, las dos pescas. Estaría buenísimo mostrarles una primera nota de, de pejerrey acá en zona sur. Así que ya estamos todos ansiosos ¿no? Estamos Porque ansiosos te, te, sí. Te, sí. Y bueno, yo creo que algunos vamos a levantar. ¿Con aceite de mojarra? Tenemos mojarra, sí. ah, eso, eso Tenemos lo... mojarra, tenemos aceite de pescado y las cañas. Y buenas piladas. cañas a bordo. Así que bueno, en imágenes le vamos a estar mostrando. Gracias, Nick, con gusto. ¿eh? Gracias a vos. Vamos. Este es un armado convencional, pero tiene un armado tramposa, de dos bollas, de tres bollas, como es este caso. Alguna para paternose para aquel que quiera arrancar con una caña corta, empezar a pescar peje, probar. Bueno, como verán, ya les digo, a ver, tenemos de diferentes tipos, de madera balsa, de poliuretano, de plástico, de terigopor, diferentes armados, dos bollas de bigotera, tres bollas, eh, cuatro boyas para lo que son bollitas más chicas. Eh, todo lo que es línea armada lo que es bollas eh, individual también para armar y que le gusta armar bollas de puerretano, bollas de plástico bollas de mala balsa bigoteras eh, individuales eh, punteros aquí que bueno, nada cualquier cosa nos escriben tienen nuestros datos ahí en pie de la pantalla eh, esperamos consultas y eh, un abrazo.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 che flecha? Está lejos, eh. Pico está bien lejos. lejos. Baby, lejos sí, sí. La primera sí, salida al peje de acá, de Ensenada. Con Nico Quinn. Vamos al que viene, si Sí, peje o oh, sardinita. Chafalote, Chafalote sí. Sardinita, ¿no? sí. Ahí cuando saltó ya me. Bueno, está la variadita también, me parece. No, es así, como... Esto es marzo. Ah, está arrancando. Sardina, mirá. No, chafa, chafa. Bueno, van arrimando. que todavía está acá en las aguas de Brizos. Sí, ahora vamos vamos a sacar variaditas. Algún pez que por ahí sacamos. Algún pez va a salir, eh. Hay que seguir, dale. Qué lindo está ahí. ¡Gracias! ¡Vamos! Vamos al primero Primero de la temporada Sí, en la bigotera Palito Ahí está, salió el primero como ¡Eso! Sí, sí, no, no, está todavía acá tenemos el primer peje de la temporada ¿eh? nos costó pero salió, ¿eh? no, no salió por lo menos le vemos la, la cara bastante bueno, lindo 19 de marzo no, el primero la valentina el primer peje. arriba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 eh, un rifle de la marca Crossman Hace rato que nos dimos cuenta que no mostramos nada de la marca Crossman Bueno, tenemos una gran variedad Casi toda la línea completa en el local eh, Bueno, este se trata del modelo Crusher que Es un rifle de Nitro pistón calibre 5.5 .5, Que desarrolla unos 950 pips por segundo Un rifle realmente muy, muy potente Muy apto para tirar eh, a blanco O para todo lo que es caza menor Hasta el orden de los 40, 50, 60 metros sin problemas eh, Un rifle muy preciso Supresor de sonido en toda la longitud del caño ¿sí? Vos puedes observar que tenemos todo el caño recubierto por el supresor de sonido Lo que lo hace apagar hasta un 90% el ruido ¿sí? Eso está muy bueno, sobre todo si tiramos en el fondo de nuestro hogar O si vamos a cazar para no espantar y no crear eh, mucho ruido en el ambiente ¿no? Este rifle ya viene provisto, no viene con acción Porque ya viene provisto de fábrica con una mira de la marca Centerpoint de 4 aumentos por 32 de objetivo y con sus montajes todo así armadito como el que vemos acá ya viene el rifle desde la caja tiene el seguro delante de la cola del disparador ahí te lo muevo para que lo veas ahí está con seguro y ahí ya estaría listo para disparar un ¿Sí? rifle de quiebre clásico, ¿sí? lo abrimos lo quebramos le colocamos el balín como dijimos cinco y medio y ya queda listo para disparar de muy muy buena calidad con muy muy buen precio, una relación precio-calidad excelente. Bueno, los esperamos por esta consulta o por cualquier rifle que tenemos en nuestro local o cualquier elemento de, del outdoor, de si, sí, pesca, camping, así que acá estamos para responder sus preguntas. Nos vemos en la próxima. aire ahí va, vamos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 Puedo hacer una combinada también como, con boga también. Con boga, con, con patí, eh. eh. Buenísimo. A ver, vamos a ver. Ay, lindo, no le floja eh. Vamos. Matungo. Vamos con el matungo de marzo. Vamos, vamos. Vamos. ¿Tomérico, tomérico? ¿Tomérico? ¿Tomérico, tomérico? ¿Tomérico, tomérico, tomérico, bien Capo Bien, bien, Rico, Mirá Rico, ahí Rico, rico. Rico, rico. Rico, rico. Rico, rico. Rico, rico. Rico, la Rico, zona, Rico, Ensenada. Rico, de Ensenada, pero Rico, en Berizo.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 En Berizo, el guía Facundo Álvarez te invita a pescar las grandes bogas de los malecones. Incluye desayuno, almuerzo, líneas, equipo de pesca, embarcación trácter cómoda y segura. Promoción en días de semana, 4 mil pesos por pescador. Comunicate al 2215 92 1746 o en Instagram, Facundo6625. En Rincón de Milver Tigre, el arcoiris.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 Pescador Camisetas personalizadas con filtro V y secado rápido. Podés pedirlas al 11 33 57 10 65 en Instagram Pescador Camisetas. querido, para peje, activaron a la tarde, vamos, arriba los pejes de Periso, ¡Ven, Guti! eh ahora sí, cumplida! marca pg Sí, sí, sí. primeros de la temporada. Seguimos sumando. Tres metiste, ¿no? Tres. Muy bien. Voy a abajo.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 o por Instagram como Nico Pesca. Bueno, ¿no? un saludo entonces para Gustavito. Para Gustavo Bancasteros Bancateros de La Plata, LP, ¿sí? canal para de Leo Cordiciero de La Guía del Pescador sí. y todos los amigos pescadores. No nos vemos olvidar de Leo y el amigo. Sí. Y de los, ¿Y de acá de Darío. La gente, así, <risa> medio como para aprender y fue el que sacó el Fernando de así bien. que espectacular. Y bueno, te felicito. Y nos conocimos, a así que fue se, un gusto, Se dio creo. la salud. Sí. Eh. Sí.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 Y Raymond Pesca te esperan en el sur de Santa Fe. El guía José Vargas te invita a pescar los grandes matungos de Madariaga. Comunicate al teléfono 2267-527404.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 Estamos aquí en el crucero Bocán haciendo una pesca que le denominamos Pesca de Altura. Y espero que disfruten estas imágenes que son imperdibles. Mar de Plata 2022, Pesca de Altura. Las imágenes, esto es lo que pueden hacer ustedes también, aquí en Mar del Plata, en el crucero santo Cán. así que simplemente le decimos un feliz verano 2022, los esperamos aquí, un saludo grande y será hasta el próximo programa.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 Comunicate al 03489-340592.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 también cuento con el sector de camping, con luz eléctrica a las 24 horas. sí este, Después, venta de carnada. Ah, eso es importante, después. hay mojarra ¿no? Sí. Y después, lo que es una proveeduría con bebidas, hielo, carbón, leña, lo que, lo que la gente necesite para el, para el asado. Y muy buena pesca, la verdad es bueno, espectacular la pesca de pescarés, se les recomiendo mucho que la recomiendo. Gracias, Martín, y bueno, Por vamos favor, a bajar los para teléfonos para ahí, ¿eh? un gusto. Hasta, Hasta luego. luego. Es que me metiste de rodilla. Como patarrota, ¿no? Sí. ¿El primero? ¿no? El primero. Ah. Pero ahora porque no me ayuda viendo que está para acá. ¿Podés pues tirar mal hecho, ¿no? Claro. ¡Era vos! No, yo estaba complicado.